Hola, hola, hola, amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles aquí nuevamente a las siete en punto, comenzando nuestro programa de todas las noches. Estamos desarrollando aquí en el mes de febrero los temas sobre autoliderazgo. Es sumamente importante para todos nosotros desarrollar las capacidades que nos permitan liderarnos a nosotros mismos para poder trascender en la vida. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las fortalezas, aquellas que nosotros deberíamos tomar en cuenta como parte de nuestra vida diaria. ¿Qué fortalezas tenemos que tomar en cuenta para poder desarrollarnos como personas dentro de un entorno a veces hostil, a veces con circunstancias no favorables para poder desarrollar nuestro propósito en la vida? Muchas de las cosas que nosotros hacemos eh, tienen sus limitantes, no necesariamente en, en nosotros, sino en los demás. Y sin duda necesitamos eh, comenzar a pensar en aquellas herramientas, fortalezas, que nos ayuden a poder eh, trascender a través de las personas y desarrollarnos en un mundo donde nuestras habilidades socioemocionales no tienen límites para poder relacionarnos con los demás. Cada uno de nosotros tiene un objetivo en la vida. Los objetivos pueden ser detenidos o pueden ser obstaculizados por gente que no necesariamente nos quiere o que tiene buen concepto de nosotros, que son gente que viven en la toxicidad y sencillamente viven destruyendo la, los sueños y los deseos de progreso de muchas personas. ¿Y cómo nosotros podemos, si somos personas con autoliderazgo, desarrollamos habilidades y fortalezas, ¿Cómo podemos sobrepasar esas circunstancias difíciles que tenemos? Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es nuestra capacidad de creatividad. Nosotros somos seres humanos que podemos desarrollar originalidad en aquellas cosas que nosotros vemos como potenciales en los cuales podemos desarrollarnos. Por ejemplo, si tú quieres desarrollar la habilidad de hablar en público, eh, tienes que ser creativo para leer, para escuchar audios, eh, un lenguaje florido, eh, textos que nos permitan eh, asimilar una cantidad de sinónimos, antónimos, que nos permitan tener un léxico un poco más variado. Hay personas que no pueden hablar en público porque tienen eh, problemas para la ser creativos. O sea, en realidad lo que nosotros tenemos es que el lenguaje original que nosotros adquirimos cuando nacemos y a través de nuestros padres lo recibimos y nos involucramos en la cultura en la que, en la que estamos hablando español, inglés, francés o lo que sea, allí adquirimos una cantidad de palabras, pero no necesariamente esas palabras están ordenadas como para decirnos, oye, tú tienes que utilizar las palabras una tras de la otra, esta primera, esto primero, esto después, no. Lo que pasa es que adquirimos un cúmulo de palabras que forman parte de nuestro lenguaje y utilizamos esta como herramienta. Estoy tomando, tomando el ejemplo para ser creativos. Entonces, nosotros desarrollamos una actividad y en esa actividad tenemos que, como por ejemplo el habla, estoy diciendo sobre eso, este, en esa actividad tenemos que ser creativos. Podemos utilizar frases eh, poéticas Podemos utilizar frases impresionantes, podemos combinar palabras de tal modo que podamos expresar lo que pensamos de manera concreta, definitiva, eh, que dé una idea bien armada y eso requiere mucho de la creatividad. O sea, si nosotros queremos participar en el mundo que nos rodea a través de nuestras fortalezas o nuestras habilidades tenemos que aprender a ser creativos. Y la creatividad nos permite enrumbar en situaciones, en circunstancias totalmente distintas o nuevas a las que nosotros queremos proyectarnos. Por esa razón, eh, ser creativos nos permite o nos hace personas con mayor capacidad de trascender hacia los demás. La gente aprecia nuestra creatividad. Sin duda, por ahí encontrarán algunas personas que no les gusta que tú seas intuitivo, que tengas la capacidad de poder ver las cosas y en ellas poder proponer nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas. Siempre vas, vas a encontrar oposición en cualquier circunstancia en la que tú te proyectes, pero tu capacidad de autoliderazgo te va a permitir eh, desarrollar esta habilidad de tal modo que la misma creatividad como habilidad en sí misma te vaya abriendo campo en los lugares donde normalmente podrías estar totalmente limitado. Eh, es necesario, entonces, pensar creativamente. Y si pensamos creativamente, vamos a actuar creativamente. Y esa creatividad nos va a abrir puertas en diferentes lugares. Yo recuerdo cuando fui a los Estados Unidos, había un pequeño inconveniente en el departamento donde yo trabajaba eh, en una escuela, y no sé, se me ocurrió resolver la situación de manera eh, secreta, personal, resolví el problema dentro de un sistema computarizado, se lo llevé a mi jefe y le dije, mira, esto puedes hacer para controlar esto, que no se te vaya las manos en este otro, mira, tú podrías tener mayores ingresos de esta manera. Le hice una proposición y él me dijo, voy a proponerte como vicedirector del programa. Y así fue. Tú puedes ganarte un, un puesto, un nueva, una nueva oportunidad si eres creativo. La creatividad es una capacidad resolutiva. Te permite en momentos de presión, en momentos de dificultad, la creatividad te abre puertas. Cuando ves limitantes, piensas en alternativas. La creatividad te ayuda a ser una persona no solamente consecuente con las ideas que tienes o con los deseos que quieres, que quieres alcanzar o las metas que quieres alcanzar, sino también te permite llevar en el proceso hacia las metas una actividad interesante. Yo diría hasta eh, con una... te produce entusiasmo, te motiva, porque quieres poner en práctica aquellas ideas que se te vienen a la cabeza y que crees que son posibles. La creatividad te permite desarrollar cierto nivel de originalidad. Y si bien es cierto, no estamos buscando ser caudillos de nuestras ideas, ni tampoco decir que somos los únicos que pensamos de esa manera, es importante eh, desarrollar o entender que debemos tomar en cuenta que ser creativos es una fortaleza que nos permite trascender hacia los demás. La segunda habilidad que tenemos que desarrollar es tener curiosidad. Los curiosos no necesariamente son chismosos, ¿verdad? Pero tienen interés, eh, intereses en cosas que normalmente los otros no lo tienen. La curiosidad, dicen que mató al gato, ¿verdad? Pero la curiosidad lo que hace es mirar más allá de lo que normalmente las personas eh, se, se les ocurre mirar, figurativamente hablando. Es buscar novedades. Buscar experiencias nuevas. Ser curioso te permite y te abre a nuevas experiencias, pero esas experiencias en función de la flexibilidad que tú muestras para poder ir captando las circunstancias, los momentos que te llaman la atención, que te parecen interesantes y sin tener que sacar conclusiones ya este, eh, finales de las cosas, Buscas una alternativa distinta, porque cada moneda tiene dos lados. No podemos dar por sentado lo que dice un libro por la carátula. Es bueno mirar más adentro, observar, ojear, buscar, entender que siempre hay algo que no, todavía no conozco y que es necesario que alguien hurgue dentro de aquello que aún no se conoce. O sea, la, la, así como la creatividad, la curiosidad te impulsa a meterte en los lugares donde de otra manera no lo harías. Ser curioso es lo que muchas veces a mí me ha ayudado para, sin duda, ganarme algunas eh, reprensiones de parte de mi mamá, pero al mismo tiempo descubrir cosas que si no lo hubiera hecho no, habría, no sabría ni habría descubierto. Hoy, Gracias a esa curiosidad, tengo algunas experiencias que me ayudan a poder resolver situaciones que hoy aparecen en mi vida ya de adulto. Recuerdo que mi esposa me preguntó uno de estos días, ¿y dónde aprendiste tú a componer los pescados? Claro, yo era muy curioso, quería saber dónde mi papá pescaba, eh, cómo hacía para que los pescados pudieran ser abiertos y luego puestos en sal, y luego secarlos al sol, y formar lo que nosotros le llamamos los rollos o pacotes de pescado seco, salado, para vender. Eh, y un día le dije a mi papá que yo quería ir, yo quería ir con él, a ver cómo lo hacía. Y gracias a las cosas que yo pude, por curioso, creando interés en conocer, es que hoy, a mi adultez, con nuevas oportunidades y nuevos retos, puedo resolver muchas cosas. Ser curioso no es nada malo, al contrario, te permite con esta habilidad buscar cosas nuevas y tener experiencias, estar abierto a nuevas experiencias que te permitan eh, llenar en tu vida el sentido de las cosas o darle a tu vida el sentido que debe tener. Vamos a hablar de la tercera fortaleza. Mañana vamos a continuar con la cuarta, quinta y sexta, pero hoy vamos a hablar de la tercera. La apertura mental. La apertura mental muchas personas lo toman como o desde el concepto del liberalismo. Tener apertura mental es, algunos creen que es aceptar todo. No. En realidad, la habilidad o la fortaleza de tener eh, una mente abierta es darle oportunidad a nuestra mente a nuestro conocimiento de elaborar juicios y desarrollar pensamiento crítico el hecho de reflexionar sobre las cosas y analizar los puntos como decimos comúnmente las ies que se ponen sobre la mesa como dicen cuando se ponen los tapetes en la mesa y analizamos aquellas cosas de manera crítica, entendiendo de que hay algo que necesitamos conocer de esa circunstancia, que de repente no la conocemos, pero si nosotros abrimos nuestra mente para escuchar, para ver, para contemplar situaciones que de alguna manera no fueron suficientes con la información, de tal modo que no teníamos claro algunas cosas, nos va a permitir estabilidad de la apertura mental, desarrollar juicios y pensamiento crítico adecuado, coherente. Muchas personas no saben que cambiar de idea cuando encuentras una mejor es una buena opción. Hay personas retrógradas que se centran en aquello que, que ya conocen, y que dicen yo no, yo no voy a salir de ahí, yo me voy a quedar con eso van a decir que me voy a cambiar, que soy una persona que fácilmente lo mueven de un lado a otro como la hoja seca y por eso se quedan en el standby de lo conocido, de lo antiguo y no desarrollan apertura, apertura mental para tener juicio y pensamiento crítico y como no lo tienen definitivamente se encuentran en una situación de soledad terminan siendo simplemente lo del pasado, lo que fue y lo que es no pueden aprovecharlo. Las oportunidades que se presentan en el momento no lo pueden aprovechar por la sencilla razón de que no tienen apertura mental. No se pueden dar cuenta ni juzgar que aquellas cosas nuevas que están apareciendo en su vida como oportunidades son posiblemente potencialmente la clave del éxito, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Entonces, las personas que no tienen apertura mental se cierran en sus conceptos y sus paradigmas adquiridos y sencillamente terminan siendo parte de una sociedad que se queja de todo lo nuevo, que lo nuevo le parece totalmente eh, incorrecto, comienza a juzgar sin conocer a las personas o a las circunstancias que se presentan en el presente, sin tener ese espíritu de saber por qué suceden, cuáles son las causas, y creo que en el concepto del autoliderazgo tener creatividad, curiosidad y apertura mental nos permitirá proyectarnos, trascender a las personas y a las circunstancias. Por eso es importante que tú tomes en cuenta qué cosa conoces, qué es lo que tú quieres, qué estás buscando. Es posible que las cosas que yo te digo de repente te parecen ilusorias, que pff, Boris, no te entiendo. Pero ponte a pensar un momento. Analiza en dónde estás. Ponte a mirar aquellas cosas que de repente aparecieron y que simplemente te negaste sin querer conocerlas. Y quién sabe, allí estaba la respuesta a algo que tú estabas esperando, pero que después te diste cuenta y era tarde. Ya la oportunidad pasó. El hecho de tener apertura mental te permite ser analítico con circunstancias que pasan a tu alrededor. ¿Sabes tú? Que la creatividad, el, la curiosidad y la apertura mental, de paso, para el aprendizaje, pero un aprendizaje fruto del análisis y la reflexión, te lo dio Dios. Es una capacidad dada por Dios para que tú puedas vivir una vida con propósito. Si tú no desarrollas la capacidad que Dios te ha dado, tú simplemente estás negando la gran oportunidad que Dios te presenta en diferentes circunstancias para poder crecer como persona, para poder progresar económicamente, para progresar en tus relaciones sociales y emocionales, para ser una persona sostenible de carácter, de personalidad, de proyección social. Vas a ser una persona que tiene una visión de futuro interesante para muchos hasta con ganas de copiarlo. ¿Por qué? Porque te vas a convertir en un modelo para otras personas. Esta noche, yo quiero que tú pienses que todos los privilegios que Dios te dio no son por gusto, no fueron dados simplemente para desperdiciarlo o simplemente decir, no, eso no me importa a mí. Si tú eres una persona que cree en Dios, en un ser todopoderoso, si tú eres una persona que confía de que él existe y nos conduce para que podamos diariamente, desarrollando estas fortalezas, darle gloria y honra con las cosas que hacemos. Creo que tú vas a vivir una vida con propósito, una vida con sentido. Vas a encontrarle a las cosas que haces, que dices, que participas, en las que te envuelves, le vas a encontrar una razón de ser. Y eso es la vida. La vida es algo en lo cual tú tienes claro tu por qué y tu para qué, porque esa es la única manera en que podemos vivir llenos de bienestar y de felicidad. Ojalá Dios te ayude para que tu corazón y tu mente puedan bus perdón, buscar ser creativos. Pídele a Dios, dile, Señor, restaura en mí aquello que tú tienes y que me has dado como habilidad ayúdeme a ser curioso a tener interés en aquellas nue cosas nuevas para conocerlas y quién sabe encontrar ahí una oportunidad abre mi mente para tener un juicio correcto, un análisis de pensamiento que sea proactivo para que yo sea un verdadero hijo tuyo, para ser cabeza y no cola, porque Dios quiere eso de nosotros, que Dios te bendiga esta noche, la verdad que estoy muy gozoso de compartir este, estos minutos y a través de esta ventana contigo te ruego que siempre, si te gusta un programa o una de nuestras presentaciones, lo compartas. Estamos saliendo en vivo en nuestro Facebook, Facebook Live. Muchas personas nos ven a las 7 de la noche y otros nos ven cuando subimos el vídeo a nuestro canal. Boris Darmon Canal se llama nuestro canal en YouTube. Allí puedes encontrarnos y puedes encontrar todos nuestros vídeos y puedes compartir con las personas que tú quieres, todos aquellos que tú deseas. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el privilegio de compartir esta tarde algunas ideas de cómo proyectarnos hacia los demás, entendiendo nuestras fortalezas. Ayúdanos, Señor, a ser creativos. Danos interés por la curiosidad sana y abre nuestra mente para que tengamos un juicio correcto, un pensamiento crítico que nos permita tomar buenas decisiones para vivir una vida con propósito. Te entregamos nuestro corazón que tu espíritu esté con nosotros y con mis amigos que escuchan tu palabra a través de este vídeo. Te entregamos nuestro corazón y nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo deseo que te vaya bien y por supuesto que estés bien junto a tu familia, a tus amigos. Me alegra que tú tengas el, el la oportunidad de poder escucharnos cada noche y participar con nosotros de repente en vivo y también a través de nuestro programa en Boris Darmon Canal. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, un servidor de ustedes, Boris Darmon. Chau, chau.